Chicos, espero que la estén pasando muy, pero muy bien. La van a pasar mejor con este video que vamos a ver el día de hoy. Resulta y acontece que yo no soy mucho de, de TikTok. De hecho, no subo contenido a TikTok, bueno, hace mucho tiempo. Hice unas pruebas ahí a ver qué tal. Pero me di cuenta de que la comunidad de gente de TikTok no es como mi... No es como el público que yo ando buscando. Es gente, eh, eh, no, no, voy a omitir mi, lo, lo que opino de la gente de TikTok después de que yo me di cuenta de cómo es esa comunidad. Pero resulta y acontece que de vez en cuando abro TikTok para ver qué es lo que está sucediendo por esa plataforma y eh, me di cuenta de que había una transmisión en vivo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque... Perdón, muchachos, es que lo que quiero hacer es esto. Veo que el fondo no está... Perfecto. Vamos a dejarlo como por ahí. Eh, me llamó muchísimo la atención una, un, un, una transmisión en vivo que está en ese momento, entonces... Ya llevaba avanzada algún tiempo. La verdad, grabé como que como media hora, una cosa así. Ya después me, me harté. Dije, esta gente lo que está hablando son puras tonterías. La verdad, no pienso seguir escuchando esto. Pero grabé un pequeño fragmento para que ustedes también lo vean. Vamos a verlo. Es este contenido de acá. Acá ustedes pueden verlo. Eh, es una gente, la tierra es plana. Sube a argumentar. Porque sí. <ríe> Entonces aquí invitaban a gente a que debatiera de que por qué no es plana la tierra. <ríe> y ellos mismos le respondían, pero de una manera, unos argumentos que, que de verdad son dignos de admirar. Vamos a verlo y a escuchar un poquito. Es una revelación, gracias al Espíritu Santo de nuestro Señor. Y... Ah, eso es otra cosa. Utilizan la, la religión, <ríe> no sé por qué pero defienden que, de que la Tierra es plana con base a la Biblia y cosas por el estilo. Y, y pude investigar un poco más y recuperé la fe y volví al, al camino correcto, hermano. Entonces, estudié un poco más y llegué a la conclusión de que la, la cultura sumeria como tal, a la vez con Mesopotamia, fu fueron iluminadas por, por nuestro Señor antes de todo. No es que, como nos dice el, el, el judaísmo como tal, que el pueblo de Israel no, hermano. Antes de eso, mucho antes, eh, fue, fue más. Eh, fueron ¿Qué tiene que ver eso con la tierra plana? Con otras culturas anteriores a eso. Entonces, no es que, como nos dicen, hermano, que el pueblo israelí fue el, el escogido por Dios. No. Eso es una. Yo creo que más lo hacen por comer. Lo hicieron. Es una mentira. Recuerden que eh, es aquí tiempo, estamos. Entonces, ahora. Ya, ya va a avanzar eh, la, la. Ahora conozco un poco más de la palabra, eh, No, sí, si mira, te iba a decir algo de ahí como algo para terminar: de que, que yo he visto eh, a Oliver y algunas personas que citan textos bíblicos. El que es el texto que usted aplicó ahorita, Apocalipsis 7, que habla de los cuatro ángulos. Eh, yo ya ve que yo no me baso en esos textos porque ya le dije, yo estudio mucho el tema. Y sí, igual si yo pienso en una tierra plana, esos textos se acomodan a mi creencia, pero también pueden ser. Esto es algo muy cierto. La Biblia está hecha en parábola, está hecha de manera de que cada quien puede interpretarla de manera diferentes y eso se presta a eh, confusiones y se presta a que, por ejemplo, si yo quiero eh, debatir o quiero argumentar de que, no sé, a cualquier cosa que se me ocurra, eh, de que los hombres no lo existen y existieron desde la época de la Biblia, yo puedo tomar esos eh, fragmentos de la Biblia que están escritos en, en parábola y eh, argumentarlos para hacer valer mi creencia y, y utilizarlos como un argumento cuando en realidad es algo que se puede tomar de distintas maneras. Simbólicos, tal vez no, sean, no los veo como tan literales. Los otros que yo manejo son muy buenos y muy profundos, incluso desde el Génesis, en Ezequiel, Job, Proverbios y a Isaías. Tengo otros textos en los que en internet no los he encontrado. O sea, no los mencionan los terraplanistas cristianos que yo he visto o que toman la Biblia para explicar la tierra plana. No he visto los textos que yo manejo. Eh, este, porque por lo menos... Perdón, mi querido amigo Raúl. Este Steve está pidiendo a nuestro hermano físico cuántico que hagas una oración en idioma Lunaki, por favor. Por... <risa> nuestro hermano físico cuántico. Que ¿Qué estoy bien. <risa> ¿Una oración en qué? En Anunnaki. Que yo manejo. Eh, este, porque por lo menos... Perdón, mi querido amigo Raúl. Este, Steve está pidiendo a nuestro hermano físico cuántico que hagas una oración en idioma Anunnaki. Por favor, por nosotros. En, en, no, perdón, ¿en idioma qué? Anunnaki. Este, también es un idioma sumerio. Pero, pero ¿sabes qué? El problema es que la mayoría de personas no lo va a entender. Bueno, por no, general, no, no totalizar, ¿no? Pero sí si generalizo la mayoría de personas no lo va a entender, pero lo único que puedo decir yo en, en, en sumerio como tal, halam, hilit halahib, hitil, halab, es una buena frase que se traduce a, a, a No sé por qué me suena de que se acaba de inventar una palabra, simplemente dijo, halam, jalajim, eh, eh, jalam, halam jalapeño, hala, jalá eh, eh, de aquí <risas> a nuestra lengua eh... Eh, eh, española como tal eh, en, yo soy el camino, la verdad y la vida y no hay nada sobre mí, eso nos dice nuestro Señor, ya ver hermanos, amén amén no, muchas amén, gracias. Y, amén yo, oiga, no, yo los abandono, de todas maneras el tema está muy excelente, me agrada, me ha gusto quedarme más eh, con más tiempitos si alguien quiere de pronto otra ocasión compartir algunos textos que como les digo, no he encontrado en internet que yo los tengo ahí, de pronto nos ayudan para tener una base más, más sólida en cuanto, por el lado de cristiano, porque yo en la Biblia creo... En los comentarios, yo no sé si ustedes, los, si lo están viendo en el celular, probablemente no se va a apreciar muy bien, porque eh, como está en formato vertical, no alcanza a verse en toda la pantalla. Pero eh, en los comentarios la, la gente, todo lo, la gran mayoría, el 98% está en contra de todo lo que están diciendo. Ciegamente, hasta ahora es el único libro confiable y pues tengo, sé que la palabra de Dios en él y, y no tengo duda de que lo que está escrito ahí es verdad. Y lo que la ciencia, la falsa ciencia dice. <risa> A ver, traduce. Jala, hili jalá, gili, hi, gila. Ponen en los comentarios. Algunas cosas pueden ser ciertas, pero en cuanto a esta teoría de la tierra bola, no, eso sí ya, ya es un engaño total <risa> jalap jalip jalámel a mí. Sí, definitivamente, mi amigo. Bueno, te voy bajando para... Que... Esta gente, de verdad, esta gente. Qué nivel. Eh, Estés eh, este es dentro, de... nos sigas escuchando. Feliz noche. Igual, feliz noche. Bueno, gracias, este hermano. Eh, bendiciones y siempre pensando en, en el Altísimo. ¿Por, qué, ¿Por No entiendo yo por qué, por qué en, en, en todas las cosas raras, en todo lo que está... porque siempre está relacionada gente religiosa? No entiendo, no entiendo por qué. Eh, gracias a los hermanos que pusieron su, su cadena de amén en los comentarios, le va a dar da mucho gusto. El que, no crea, el que no crea ciegamente en la Biblia, ahorita le arranco los ojos, no se preocupen. Grandes palabras. El que no crea ciegamente en la Biblia, ahorita le arranco los ojos. No se preocupe. ¡Wow! Un aplauso por esa palabra. ¡Wow! Grandes palabras filosóficas que te dejarán pensando hoy todo el día. Este, Voy a hacer un pequeño disclaimer, mis queridos amigos. Por favor, tap tapa la pantalla. Mis queridos amigos, también compartan. Y ayúdenos a llegar a la meta. Por ejemplo, este, hay una pequeña meta ahí. Son solo 20 este me, me, me ayudaría muchísimo para comprar equipo, para demostrar que la Tierra es realmente plana y así tapar bocas a estos este, pequeños amigos que creen que O sea, quieren que le, le donen para comprar equipo para demostrar que la Tierra que es, es plana. No subió nuestro cliente. Wow. Sí, son científicistas. Cientificistas. Cientificista. Cientificistas. Esa palabra existe siquiera. Acá es una pregunta muy, muy puntual. Este, una persona en los comentarios... Ay, ya lo perdí, por acá está. Dice, Plas 12... Eh, ¿Por qué el modelo de replanista no puede explicar las fotografías? Circu, circun... ay No entiendo, no saben. Supongo que es Photoshop. No que se que es Photoshop? Las fotografías de las, de, la, de las agencias espaciales, bro. Hermano, eh, te invito por favor a investigar si esas fotografías son 100% reales. Siempre te van a decir, no, es que sabes que lo, lo, los editamos con, Intel, con IA o, o ya sea con programas. Porque no se puede tener buena resolución. Entonces ahí nos, nos damos cuenta de que ya pasa algo. entonces sim, sim. Y... O sea, eh, aparte de la NASA, yo no sé si ustedes sabían. Hay 70 y 71, 72 eh, organizaciones espaciales a nivel del mundo. De hecho, no, no me sé el dato correcto si son 71, 72... Por ahí anda. ¿Cuántas organizaciones espaciales existen? Porque, eh, ok, aquí, aquí lo tengo. Voy a pasarlo para acá para que ustedes lo vean. Agencias espaciales existen, bueno, en... Prácticamente cada país. De hecho, yo soy de Costa Rica y en Costa Rica hay... Vamos a ver si aparece por aquí. En Colombia existe la, com la Comisión Colombiana del Espacio y fue creada en el 2006. En Costa Rica, la Agencia Espacial Costarricense, fundada en el 2021. En Croacia, la Agencia Espacial de Croacia. En Dinamarca, en Ecuador, en Egipto, en El Salvador, en Emiratos... En España, en Estados Unidos, la más famosa, la NASA. Eh, y podemos ver que en prácticamente, mm, creo que so, sí, son 70 y algo, creo que son 72, donde existen estas, estas organizaciones espaciales. O sea, si le hacen Photoshop, quiere decir que esto es una mentira que 72 países están creando, 72 países están... Contando la misma mentira. Y las 72. Este, están en, en, en la misma trama. O sea. Esto es. O, o sea. Si esto fuera una mentira. Hace muchísimo tiempo. Ya eh, se hubiera totalmente eh, desvanecido esto. Porque eh, las filtraciones se dan rapidísimo. Entonces. Eh, no lo sé Rick. No lo sé. Simplemente. O sea, las, las fotografías de, por ejemplo, las fotografías chinas de la Luna con las fotografías estadounidenses de la Luna. Exacto. Y nada Exacto. que ver unas con otras. Exacto. Ay, no, de, hecho, eh, eh, se, se sabe, de hecho, también se sabe que inclusive las mismas fotografías de la NASA eh, se pueden replicar algunas... este algunos dibujitos ahí de, de las nubes, ¿no? Eh, inclusive hay una gran diferenciación entre eh, la extensión de, del continente americano, porque a veces te lo muestran muy grande o muy pequeño, o, o es, eso es terriblemente contradictorio. Si la si la fotografía eh, que nos están diciendo es auténtica, no debería de haber eh, diferencia con fotografías de años pasados. No, o no tendría, no. mira, tecnología y todo lo que quieran, pero ¿por qué no nos cuenta? Si sí hay diferencia porque si pasan muchos años, la luna no tiene una atmósfera como la tiene la Tierra y constantemente le están cayendo eh, meteoritos y cuerpos eh, espaciales que chocan contra, directamente contra la superficie. Esto crea cat cráteres, crea eh, movimientos de la superficie y esto hace que si usted tomó una fotografía de la luna Hace 10, 14, 15, 20 años, 30 años, probablemente no va a ser exactamente igual a, a una fotografía de la luna que usted tome ahorita por el tema de la atmósfera, entonces. Una foto real. No, es que sabes qué, lo ponemos así, lo, lo damos este, edición para que se vea mejor. de una foto real, tenemos tecnología, estamos supuestamente en el siglo XXI, ¿no? Efectivamente. De hecho, no, la, que la, la última caso. fotografía del átomo o la última fotografía en alta resolución de un átomo que se tomó fue una reconstrucción digital de una inteligencia artificial. Ni siquiera es la foto real de un átomo, simplemente es una foto este, ayudada con IA para saber que, cómo se ve un átomo. Hola Zeta, ¿cómo estás? este ¿Me podías regalar tu edad, por favor? Hola, buenas noches. 35 años. Ok, esta es una persona que acaba de entrar a debatir, por así decirlo. Gracias, ¿qué nos vienes a comentar, mi querido amigo? Hey, no me preguntaste, no soy el gobierno. Ah, esto, <ríe> esto es una cosa, mira, es que el nivel de esta gente, cada persona que entra le preguntan, eh, ¿qué edad tienes? Y eres del gobierno, eh, o, o, o eres alguien del gobierno que viene a, a, a calumniarnos o a, a investigarnos? Ya lo sé, no te preocupes. Con el logo que tienes ahí, prácticamente estás este, aludiendo a una interdimensionalidad. Y si estás este, hablando de interdimensionalidades, pues no puede ser del gobierno. Claro. Bueno, eh, primero que nada, pues Esa felicidades persona porque aquí. esto está muy padre. Nunca había visto algo así. Que se juntaran a abrir debates. Eh, felicidades y pues gracias ¿no? por abrir este tipo de foros eh, más que nada mi visita es para hacer una pregunta voy a hacerlo más grande para que ustedes puedan ver los comentarios eh, porque vayan leyéndolo porque de verdad de verdad está muy intenso eh, ir leyendo esos comentarios que le deja la gente yo <coughs> apoyo al terraplanismo, eh, no a secas pero sí por gran parte ¿no? Eh, el, el, el tema de la, del planeta en forma de esfera no nunca me entró las imágenes que veía en los libros de texto tampoco todo se me hacía un cuento no pero bueno eh, vengo a hacerles una pregunta uh -huh. que no la he encontrado que bueno no he encontrado respuesta en ninguna otra parte y pues quiero aprovechar si ustedes nos pueden dar una respuesta eh, uh -huh. qué es lo Ahí lo que estoy cortando es el icono de la persona de la que está hablando, pero ahí ninguno muestra cámara, entonces eh, póngale atención también a los comentarios que está, está potente. <ríe> lo que pasa con el eclipse de luna en la Tierra El plana. eclipse de cierto, luna. Cierto, cierto, cierto. El eclipse de luna eh, eh, eh, demuestra que la Tierra es redonda. Si ustedes se ponen a analizar. Tú sabes que la Tierra Plana tiene una cúpula holográfica como tal. La Tierra plana tiene una cúpula holográfica. La Tierra... Esta gente, de verdad, esta gente. ¿Será que logro encontrar... Eh, eclipse lunar? Alguna imagen que... Porque si usted pone a... a eh... Perdón chicos, perdón por esta pausa, pero es que estoy buscando... Ah, vean, aquí está. Aquí está. La sombra de la Tierra, de hecho, esa es un argumento que ustedes ven en un eclipse lunar durante sus fases. Si ustedes eh, ven es, estas fases... Durante un eclipse lunar lo que se ve es justamente, ay perdón, ustedes tienen la cámara, ustedes tienen la cámara, voy a hacerlo pequeñito para que lo vean, aquí justamente ustedes pueden ver de que en cada una de sus fases del eclipse lunar se logra ver una, curva... una curvatura justamente la forma de la Tierra, que es esférica, entonces eso es un argumento muy bueno. Vamos a ver qué dicen. ¿Cuál es, que determina dónde es día y dónde es noche? Esta cúpula holográfica es de alta resolución, que ni siquiera la tecnología la... O sea, eh, eh, es más fácil creer en una cúpula holográfica que en la ciencia. Es más fácil crearse cosas de... Eh, o sea, súper sacadas del de, de contexto... Creer en, en, en cosas que usted puede, en el método científico que usted puede corroborar eh, creando algunos experimentos. La tenemos actualmente, esta no fue construida por, por seres humanos, esta fue construida por seres de, de con otro tipo de tecnología. De hecho, es una cúpula holográfica eh, eh, que fue creada, Dios, <ríe> ¿cómo puede existir gente así? Habla de un tiempo de preluna. Eso quiere decir que la luna fue construida tiempo después, justamente para el control de esta cúpula. Entonces, cuando justamente hay un eclipse lunar como tal, este, esto es una holografía, este punto... ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! De verdad, de verdad, de verdad. ¿Cómo puede existir gente así? Y, y, y habrá gente que, que... sí, Bueno, los que están en esta charla le creen a esta señora. Actualizada. Si, si tú has visto el efecto de cuando llueve y has notado esa línea divisoria en donde en un lado está lloviendo y en otro lado este, hay sol... Prácticamente sí. se ve esa línea divisoria. ¿Has visto ese efecto, ese fenómeno? Los comentarios, los comentarios son lo mejor de, esta... o de la Tierra. Sí, sí, sí. ¿Tú sabrías que ese fenómeno, fenómeno no se podría dar si la Tierra fuese redonda? Porque prácticamente las nubes no podrían estar en una sola posición. Eh, sí, es cierto. Es verdad. Entonces, el tema del eclipse es... O sea, se, se oculta la luna... Pero porque es un holograma, o sea, es un holograma. Sí, a la es luna. un holograma como tal, es este, es holografía. Ya de hecho estamos llegando a ese nivel. No sé si has visto estas pantallas de agua y te muestran este, este prácticamente este, imágenes en tercera dimensión. A través ah, sí. de justamente, eh, ¿y de qué crees que está hecha la, la atmósfera como tal? Pues de agua, de condensados sí, claro. de agua. Entonces te pueden dar una holografía en 3D perfectamente. Ok, muy interesante la respuesta. Ok, pues eh, eh, fíjense, eh, no hay respuestas para eso. En fuera, eh, creo que hay mucha información, hay mucha información sobre el eclipse de sol, pero nada del eclipse de luna. gracias, eh, gracias por tu respuesta. Adelante, y, ayuda, amigo. Y comparto ¿Sí? mi, mi mi forma de pensar. Eh, no yo no estoy totalmente seguro vean vean vean otro otro de los argumentos que, que son o sea físicamente comprobables eso que ustedes ven acá el efecto coriolis esto es eh, ¿Por qué lo tengo así tan pequeñito bueno yo creo que ustedes ahí lo pueden ver un poquito lo que quiero es que vean la imagen <coughs> El efecto Coriolis es eh, un efecto que se toma en cuenta, se utiliza... Bueno, ya no pude acomodar. Bueno, yo creo que aquí ustedes sí lo pueden ver ahí. Ahí, eso es lo que quiero que ustedes vean. Eh, lo que hace es eh, básicamente eh, predecir cuáles van a ser los movimientos de, eh, de vientos y de huracanes con base a eh, el movimiento de la Tierra tomando en cuenta la, la, que es una Tierra esférica y que tiene una gravedad. Con base a, a, este, a este primer paso, a este primer punto, sabiendo que la Tierra es esférica y que tiene una gravedad, existe una fórmula matemática que te da el movimiento preciso que van a tener ciertos vientos y que va a tener los huracanes y que es una fórmula que se utiliza tomando en cuenta la tierra redonda y la gravedad de la misma y que se utiliza ampliamente para eh, predecir cuál va a ser justamente los movimientos que van a tener los huracanes entonces o sea hay, hay argumentos para para decir de que la tierra es redonda hay un montón hay un montón Seguro que la Tierra sea plana, plana, plana, o sea, que sea un plano totalmente horizontal. Puede ser un... Horizontal. De hecho, pero espera, puede, déjame, puede déjame, ser... déjame terminar. Entonces, okay. yo creo que ni siquiera sabemos qué es la Tierra. O sea, puede que sea plana, pero porque es... Puede que sea un círculo, pero sea tan grande que lo que llegamos nosotros es plano. ¿Sí me explico? Algo uh -huh. tan, tan, sí, tan, sí, tan sí, grande... Sí, sí. Y pero pues a nuestro nivel Pues va a ser plano, ¿no? De hecho Porque hay una teoría visto... adicional Ajá. Hay una teoría adicional de esto de los muros de hielo Donde todavía se extiende más la tierra Exacto A través de es otros exacto, continentes Y exacto. Pues, pues, cuando la gente eh, escucha tierra plana de, de, del, del, otro lado, de, del otro lado Del otro lado de los muros de hielo Están los caminantes blancos Para que ustedes lo sepan No, una hoja cuadrada extendida ah. Y ya se cae todo, ¿no? Pero no, o sea, ahí no termina esta esta historia, pues. Rafuk, Rafuk, tú eres defensor de que nos tienen amurallados. Sí. Porque yo también, yo también creo que nos tienen amurallados. Sí, yo, yo creo, por ejemplo, todo lo que es de extraterrestres. Lo que le tienen amurallado a esta gente del cerebro, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hablar de esto? Dios mío. Que vinieron eh, eh, seres de otro planeta o invasiones de otro planeta no es otro planeta es el mismo planeta pero es gente que viene fuera de Extra, murallas de hielo extraterrestres gente Ajá, pues... a la misma tierra perdón perdón para responder un comentario este en los comentario uno dice si la tierra es redonda por qué cuando me echo a, do a, a dormir no me ruedo hasta indonesia para que mate ateos está bien muy buen punto <risa> es en serio <risa> Y pues ya, esto... Oye, eh, pero, pero... Yo, yo la verdad, la verdad... O sea, yo vi esto y yo no sabía si esto era real o era mentira o era un, un sketch o qué, pero, pero, pero... O sea, el nivel... O sea... Wow. Yo, yo, a mí me da miedo, un terrible miedo de que asuman que somos ateos. Sacamos... El, el, el hecho de que la Tierra es plana no, no, no, porque no, no. está en las sagradas escrituras... No, no, no. Dicen que, que Dios no existe y que la Tierra es un, una, una, una esfera, ¿no? Se está refiriendo a los ateos que dicen eso. Pero Oye, nosotros Steve, somos. Steve, Steve, ah. Steve, nada más quiero hacer una aclaración. Por ahí andan diciendo que somos eh, chamaquitos eh, pendejos tratando de batir comunidad, una comunidad científica. Nada más les recuerdo que hay okay, un nombre, Anton Van Leeuwenhoek, una persona sin estudios, una persona que simplemente era un comerciante y que él fue el inventor del microscopio y que mandó sus estudios a la academia, se los rechazaron, y después, unos años después, fueron con la cola entre las patas a pedirle los planos de su microscopio, y este güey los mandó a la verga, y por ello se, atras se atrasó la ciencia 100 años. Ok, entonces presente usted sus estudios y haga que la ciencia avance 100, 100 años, si es que usted se está comparando con él. Ok, entonces no demeriten, no demeriten los argumentos de alguien, recuerden, le recuerdo el nombre, Anton Van no es que se demeriten, es que se son comprobables, o sea, se puede comprobar de que no es así o sea, oye, oye, este perdón, nada más ahí para aclarar este le recuerdo a los hermanos este panelistas y a las personas que están en los comentarios eh, nunca perder la fe en nuestro señor, siempre guiarnos por su palabra eh, y, y siempre leer un poco de, de, de, de los evangelios, ¿no? para Siempre estar en, en buena comunicación. A mí todavía me quedó la duda, porque yo no sube toda la, la transmisión. Si esto era real, si si esto era un show, si esto era montado, porque de verdad yo no puedo creer que exista gente así. ...con nuestro Creador. Gracias, hermano. Amén. Amén. Y no se olviden, señores, levantarse todos los días y agradecer por esta vida, porque nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Único Salvador, dio la vida por nosotros. Es importante agradecerte que te estimo. Bueno, mi querido amigo Z, ¿algo más que sí. aportar a este conversatorio? o no, ya, ya terminarías siendo, ya, ya, ya me pueden sacar de ahí. Sí, Muchas querido, gracias. Amigo. Saludos. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Sigue, Sigue siendo más, crítico ves. e inteligente. Sigue siendo crítico e inteligente. Yo me imagino que esta gente sabe el significado de esas palabras. Sí, Recuerden mis queridos amigos, tapaban tap la pantalla, por favor compartan este like. Este esto, este, nos ayuda a llegar a más personas para que puedan entender por qué el cientificismo es malo, no es una buena opción y no es este algo verídico, ya que todas las teorías son teorías justamente. Si sí, ya, ya aquí hemos de. de hecho la, la teoría en, en el método científico eh, alcanza el rango de teoría cuando hay eh, muchos fundamentos para hacer de que llegue, alcance el rango de teoría si, si no alcanza el, el, el rango de, de teoría este ni siquiera es, eh, es es tomado en cuenta o es considerado entonces eh, si alcanza el rango de teoría es porque se han hecho pruebas y que se puede argumentar de que es así entonces eh, por factores de. Bueno, por, por muchos factores no alcanza el rango de ley, pero. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Pero. Porque es, es obvio que existe, pero aparentemente para muchas personas. Eh, las cosas obvias no son tan obvias. Pero ese es el caso de las. La, en, en, en el rubro científico, cuando algo alcanza el rango de teoría es porque ha sido comprobado. Que hemos desmontado a físicos, a pilotos, eh, prácticamente este que vienen a, presumiendo. A falsos profetas cristianos italianos. Ah, sí, sí. Profetas. Mario Oros, pastor italiano. italiano no, perdón. Sí. Nada, sí. Este. Eh, gente, les invito a darle tap tap a la pantalla. Eh, a compartir el live, para que este TikTok nos ponga en, buen, en mejores algoritmos, nos ponga, en, en, en, en, en, eh, nos, nos ponga a compartir el live a más personas, entonces este, puedan llegar a más, ¿no? Y siempre, ya saben, siempre leyendo los evangelios de las santas escrituras de nuestros, que nos dejó nuestro Señor Salvador en la tierra nunca se alejen, yo en un, en un tiempo hace muchos años perdí la fe, me alejé de la palabra del Señor eh, me, me, me llamaba la atención el dinero, la ciencia, el cientificismo y todo eso de las químicas entonces me, me, tuve una revelación gracias al Espíritu Santo y llegué a la conclusión de que es mejor estar bien en el camino de los hermanos se lo digo por, por experiencia personal. Es sí. mejor estar con la palabra del Señor y del lado del, de la soberanía. Amén, hermanos. Amén. Digo Amén. Como, Amén. Un aplauso. De, de, de, de hecho, Steve, yo te conocí. Yo, yo, yo, te, yo puedo dar testimonio de lo que estás diciendo, que el Señor nuestro... Dios Único Salvador cambió tu vida, porque tú antes te decías ateo, rechazabas a Dios con todo, lo odiabas, y, y, y la revelación del Espíritu Santo te hizo volver al buen camino, como como en sí. realidad debió ser siempre. Sí, por ejemplo, mira, yo hace muchos años me, me consideraba incluso hasta ateo a veces, ¿no? Decía, no, es que Dios no existe porque nos pasan cosas malas y todo eso, ¿no? Ya estamos hablando hace más de, de siete a cinco años, más o menos como dos años perdí la fe. Entonces, yo les puedo hablar desde mis testimonios. Desde Quiero hacer unas preguntas. Mi experiencia con, canal con el Señor, con la revelación divina. Llegamos a la conclusión de que es mejor estar en el camino del bien, hermanos. No es mejor alejarse. Alejarse solamente te lleva por el sendero del mal. La tierra favor. es plana, pero en el Minecraft. Pequeño sí, ah, disclaimer, no, mis sí, sí. Queridos amigos. Pequeño disclaimer. Mis... Esa señora utiliza la palabra disclaimer para interrumpir a la gente. O sea, un disclaimer es, eh, eh, es cuando usted quiere eh, deslindarse de los argumentos de los demás o quiere dar una, una... Pero no para la gente que está hablando, pararla y ella decirte que le donen. Mis queridos amigos, informativo, por favor, denle tap tapa a la pantalla... Este, compartan este live, es información muy poderosa Que prácticamente en este live Estamos desmontando a todos los científicos persona, Y si es, más se bien cientificistas que, que se suben a tratar De desmontarnos a nosotros Y no tienen argumentos porque ni siquiera conocen el, del, del tema eh, De hecho acaba de llegar este Un amigo que es este, Creo Chile, que Chile es prácticamente y Tomaso que hablando, ¿verdad? Es, es Tomasino Entonces para este, en el él, él prácticamente Nos podría ayudar, pero bueno eh, y también ayúdenos a llegar a la meta, por favor, este, dónenos para poder comprobar que la tierra realmente es plana, porque es muy costoso realmente el equipo que se requiere. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo están? Noche. Buenas noches. ¿Qué edad tienes? Eh, no, pues yo ya tengo bueno. 40 años, ya soy un Perfecto. poquito... ya. ¿Eres soy este, agente gubernamental o perteneces a alguna agencia? ¡Dios! ¿Qué es esto? Mm, no, no, No, no pertenezco a ninguna agencia gubernamental. Ok, perfecto, de todas maneras se te va a cifrar tu comunicación y se te va a poner un bloqueo a través de un firewall para evitar que nos este, quemes Ahora sí Marcelo, para ven, evitar ¿qué que nos, bien, quemes? Que nos este, ¿Puedes ayudar? ¿O que nos viene... no. ¿Qué, ¿Qué fue lo que <ríe> ¿Qué es esto? Dios, ¿qué fue lo que dijo? ¿O perteneces a alguna agencia? Mm, no, No, no, no pertenezco a ninguna agencia gubernamental Ok, perfecto. De todas maneras, se te va a cifrar tu comunicación y se te va a poner un bloqueo a través de un firewall para evitar que nos este, quemes. Ahora sí, Marcelo, ¿en qué, te, en qué nos este, puedes ayudar? Okay. Se te va a poner un firewall para evitar que nos quemes. ¡Wow! ¿No es esa, ¿Vas ¿sabes? a ponerme un firewall? Sí, ustedes me o desde Sí, mí, voy a cerrar ¿no? la, a cifrar la comunicación. Tú no te preocupes. Este Ya puedes este, compartir lo que, lo que quieres venir a decir. <ríe> Oyeron que estaba haciéndole así el teclado, Dios, pero qué es este tipo de gente. Escuchen, escuchen, escuchen el teclado donde empieza a hacer así. <ríe> te va a poner un bloqueo a través nivel. de firewall para evitar que nos este, quemes. Ahora sí, Marcelo, ¿en qué, te, en qué nos este, puedes ayudar? ¿O qué nos vienes o sea, a hacer? ponerme un firewall. Sí, te permiten, o desde sí, mía, voy a cerrar ¿no? la, a cifrar la comunicación, tú no te preocupes. Este ya puedes este, compartir lo que, lo que quieres venir a decir. ¿Lo vas a cifrar con AS256? No, mi querido amigo, uso este algo todavía 512. Es este ya la encriptación. La verdad, yo aquí me perdí, no sé de qué están hablando, no conozco el tema. Pero, o sea, ay Dios. Es prácticamente ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? un cifrado este, de tercera dimensión. No sé si lo conozcas. De cifrado hecho, ya de tercera está, dimensión. Uso las computadoras de, la, de cuánticos de Google para poder hacer este cifrado de tercera dimensión. No es normal. De 1 a 512 bidimensional, prácticamente es cifrable. Un algoritmo de tres dimensiones es muy complejo. De hecho, a través de la tecnología de los qubits, puedo tener cambios en, en el algoritmo y no los pueden detectar. Yo he escuchado Gracias. hablar de los qubits. Pero eso se, se, se está empezando a utilizar en el campo de los videojuegos, ¿no? Bueno, no estoy no, no, no, sí tan seguro, pero es que hablan de tantas cosas, o sea, de todo lo que saben, eh, un poquito agarran una y hacen una mezcolanza para sonar a, a, a que están diciendo algo complejo. De verdad me estás vacilando. <risa> no. ¿Te estoy soy, en, ¿en serio? soy experto en encriptación y me estás diciendo cosas que no existen. ¿No existe? O sea, ¿no existe el cifrado este cuántico todavía? ¿No hay un, un no. formato de cifrado 3D? Es lo que no. te han hecho creer, Marcelo. No sé es lo que tecnología. te han hecho creer. Como probablemente no. en tu universidad de Pacotilla no te lo enseñaron. Sí, todavía. sí, sí. Todavía no tienen cifrados en tercera dimensión. Perfecto. O sea, ellos saben más que alguien que estudió en una universidad. Y están aquí haciendo un TikTok, hablando sobre la tierra plana. <risa> Pero si solo estás tecleando y ni siquiera se teclea. Bueno, bueno, cambiamos del tema, cambiamos del tema. Cambiamos del tema. Estuvo bueno. <risa> <risa> Mañana verifico los qubits encifrado. <risa> eh, no sé cuánto, ¿Saben lo que es un qubit, verdad? Sí, claro que sí. Ah, perfecto. Gracias. Sí, pero me estás... O sea, bueno. Cuéntanos más. tú todavía, cuéntanos... tú todavía usas el, M el MD5 y todas esas este, tonterías. No, no, no, eso es para niños. No, utilizo cifrado en AS256, eh, Obviamente con saltos, saltos de encriptación mandados por otra vía. Usas este... La verdad, yo no sé de qué están hablando. Yo no conozco de encriptación. Ni de si fuera algo que yo conozco, opinaría, pero. Pero lo que dice esta señora, de verdad, de verdad. O sea, es evidente que, que lo que está haciendo. Y eso hacerle así el teclado. <risa> <risa> Qué eh, nivel. llaves específicas espigas para poder hacer cambios este, cuando lo necesites cuando la encriptación, claro, hago saltos de encriptación, pero okay. por dos vías por separado ok, perfecto pero tú sí, no te preocupes, te continúa con el tema continúa con el tema <risa> y así estés, así estés conectada, pues obviamente tú sabes que la última milla la da la está haciendo el enlace lo está haciendo TikTok ¿no? Así que hagas okay. lo que hagas eh, obviamente... Sí, sí, lo hace TikTok siempre y cuando este, te conectes a través de, de, del celular directamente a, a la aplicación. Pero este es una emulación desde China, por ejemplo. Y después una estoy dispersando la, la comunicación a través de algunos puntos específicos. Hago también. El... Ahora, eh, la, la, TikTok es chino, pero los servidores que utilizan probablemente no están en China. O sea... Esta señora habla porque, porque tiene lengua y tiene boca, pero no tiene sentido alguno. Enrutamiento cebolla, para evitar que... que... Enrutamiento cebolla, eso es como, como cuando entran a la deep web y así. Que, que me sigan rastreando. O sea, esta señora habla de, de, de las cosas, que conoce términos y palabras, pero no conoce su significado y empieza a soltarlas nada más. Entonces... Tú síguele, tú síguele, tú síguele. Luego eh, venimos a la tierra es plana, no a través de clases de wow de encriptación, de encriptación, de encriptación wow. y, y, y deslección de comunicación. Pues bueno, siquiera ya con eso podrían quitar que como era mi universidad de pacotilla. No sigue siendo un pendejo. Wow, argumentos al mil. Sigue siendo un pendejo. Wow. <risa> sí, bueno ya somos dos de en tal caso. De A, cara. Cara. A ver. Ah, caray, ¿te ¿Cuál es el cuál es el mapa cuál es el mapa de la Tierra plana o sea cuál sería el, cuál sería el océano que está en el centro el el Atlántico o el Pacífico. ¿Eh? No podría haber un, un océano en el eh, no podría ser el océano Atlántico ni el Pacífico. Entonces cuál de hecho, ¿Tú ninguno piensas de los que, que, que la Tierra prácticamente está así? O sea, ¿la Tierra o sea, ¿pero no está cuál sería? así? La Tierra es un círculo inmenso y si tú puedes ver, este, de hecho lo puedes ver en el logotipo de la ONU. O sea, yo lo que veo en su mapa que está aquí puestito, veo que obviamente está rodeado por un océano, ¿no es cierto? No, ese mapa uh -huh. es sacado de internet, no te preocupes. Steve, ¿me puedes poner el mapa real? Porque se están confundiendo. Ahí en tu pentecita. Sí, no saben, vamos a meter cartografía. Pero, ¿qué nos ven a hacer argumentar, mi querido amigo? Lo que pasa es que es importante porque, obviamente, con eso podemos tener una, digamos que en plano, igual también una geolocalización. Entonces, por eso me. Oye, cállate era... tantito, pendejo. Este. Oiga, el, el nivel de esta gente. Eh, Black, ¿Me podrías dar moderación en la cuenta que tengo abajo, por favor? Es la de Norbert, cuenta de respaldo lo van a sacar a este señor, a Marcelo Araya, el que está hablando, lo van a sacar, por eso está pidiendo moderación. O sea, esta gente, cuando alguien empieza a dar argumentos sólidos, y no saben cómo esquivar, sacan a la persona, y vean que esto va a pasar durante esta llamada. Este señor que habló, eh, espérate tantito, pendejo, es, ¿me podrías dar moderación? Van a sacar a Marcelo. Sí, uh, sí si es importante de... tener una cuenta de respaldo. Dame un mensaje, por favor, mi querido amigo Norbert. Ahorita desaparece, Marcelo. Ahí está. Gracias. Listo, ya, te, ya eres moderador, Veanlo. mi querido amigo. Véanlo. Si tuviera fe, si tuviera fe en un Ok, ¿qué tiene que ver la cartografía con todo esto? Ah, ok, perfecto. Lo bajo ya, a la se bajo. La, la CIA está... Ya ven, por hablar de cifrados y no conocer sus cifrados... Qué curioso que es, eh, se fue solito cuando le pidieron, este muchacho le pidió que le diera moderación. quería preguntarlo. Como lo sacan, ponen. Ah, amigo del incorregible. Tien, tien, tienen este, cifrados muy débiles, ¿y creen? No, uno les intenta enseñar y ayudar y, y no quiere. O sea, yo no sé, eso podría ser un, un, un teatro, una, una parodia, no sé perfectamente, yo, o sea, si esto es real, hay gente con problemas graves, hay gente con problemas graves. Si tuviera fe, si tuviera fe en un granito de mucasa, esto dice... Hola, mi querido amigo Adrián, ¿qué edad tienes? Y tengo 36 Sí, claro, y yo un bueno, no bueno, tipo de dedo ¿sí? Sí, sí, claro. y yo soy ateo y yo soy ateo, pendejo Sí, no, y, y yo soy nah, este, Steve, este, Steve. el nivel de esta gente wow. Steve, te, te recuerdo que tú sí fuiste ateo, hermano, pero por la palabra del Espíritu Santo volviste al buen camino Sí, pero pero ya estamos hablando desde más de cinco años, ¿no? Entonces este, gracias al, al sendero del bien y a la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ver, eh, volví ¿qué al tiene que, al, que al redir, ver? Vamos, esta gente la, es de del, del bien. Política, que entonces, no nos... Hola, Talmo. Eh, ¿Qué edad tienes? Por ¿Qué por tiene favor? que ver el hecho? Tengo de que la 47 este años. Sea o sea, Perfecto. ¿Qué nos vienes a comentar, mi Perfecto, querido caso, amigo? Vaya. Ya sé que no eres del gobierno porque tu eh, IP, no IP es este, latinoamericano, no está... entonces no pasa nada. ¿Sí si son? Sí. Evangelio. Sí, sí, no. Yo dejo visible todo. No tengo nada que publicar. Perfecto. Si son una pregunta una pregunta para ustedes. Eh, quiero que... o sea, el hecho Yo, de que la Tierra sea redonda, mi profesión, es mi o sea, mi profesión, es la, civil. La, el eh, mi profesión, si es mi profesión, es mi ¿Ah? es vaya al infierno. Que es obvio o sea, lo que ustedes están planteando. No se está desvirtuando o sea, un poco la Yo no la considero la curvatura de la tierra al, al hacer mis correcciones topográficas. Alguien, ¿no? Yo, no, yo no utilizo la, la, la curvatura, la supuesta curvatura de la tierra que es las afirmaciones. Voy a, que a volverlo tiene. porque no le pusimos de atención a ese Estamos señor. Aquí. Mi querido amigo, ya sé que no eres del gobierno porque tu IP es este, latinoamericana entonces no pasa nada. Sí. Tu IP es latinoamericana y eso lo dijo porque lo escuchó hablar en español. Y con un acento que no era español. Sí. sí, sí, no, yo dejo visible todo, no tengo nada que ocultar Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, una pregunta ¿Sí? para ustedes. Eh, quiero que eh, yo, mi profesión, eh, con mi foto vos ves, o sea, mi profesión es ingeniero civil. Eh, ¿Ah? Mi fuerte es hacer carreteras. ¿Ah? Obviamente uh -huh. eh, me manejo hasta en replanteo y todo con un plano cartesiano, que es que es obvio lo que ustedes están planteando. O sea, yo no considero la curvatura de la Tierra al, al hacer mis correcciones topográficas. Yo no yo no utilizo la, la, la curvatura, la supuesta curvatura de la Tierra, que es las afirmaciones que ustedes hacen. O sea, es y he hecho carreteras de mm, 100 kilómetros, pero siempre nosotros nos manejamos en el plano cartesiano. O sea, siempre en las tres dimensiones Pero siempre utilizando como si fuera un plano O sea, ese es el replanteo Y esos son los datos hasta que nosotros metemos en las computadoras Ya para hacer las correcciones Y hacer las delimitaciones del área Longitudes y todo Pero, pero cuando ya nos pasamos ciertas longitudes nos, nos mandamos a un geodésico Donde nos hace las correcciones de la curvatura de la Tierra Para replanteos ¿Es cierto? Eh, de los de las distancias eh, te digo ya de hablar de 500 kilómetros, claro, o para más de mil kilómetros largo, ustedes cómo plantean Como por ejemplo, cómo la interamericana. absorben o cómo refutan eso una pregunta Telmo eres de México no soy de Ecuador Ecuador, ah, okay. entonces a mí eso que... me da muy bien si sí, ellos eh, los geodésicos ya tienen sus fórmulas eh, y, y las veo son muy bien planteadas C consideran la curvatura de la Tierra de acuerdo a ellos hacen correcciones a lo que yo les doy obviamente yo les doy eh, mi apreciación con la estación total les damos todo como si fuera ¿Tú eh, un estimado una? y ellos te hacen una corrección dentro de los cálculos correcto, suponiendo correcto. que hacen o que usan la curvatura de la Tierra por supuesto correcto pero coincide de vuelta con los GPS perdón ah, por perdón, no, pero... supuesto no, perdón, o sea, tú pero... crees que no van a coincidir sí perdón una pregunta eh, para Telmo Telmo tú no dime, trabajas con topografía bro eh, yo soy ingeniero obviamente necesito trabajar con topografía Ok, pero entonces cómo funciona la topografía entonces en tu plano no particular? te digo o sea, eso es lo que se lo inicié desde allí en topografía ustedes consideran un plano eso es lo que nosotros sí, hacemos. Sí, y después o, él o hace reclanteó. o manda las correcciones nivel, a través o sea, de o sea, las no fórmulas si usted... euclidianas para poder este, obtener este, la, decir, la... un triángulo. O sea, ustedes consideran el triángulo y esas son las fórmulas, prácticamente es la base de todas las fórmulas eh, topográficas que nosotros tenemos. A, es, sí, ¿y qué, tiene, es y qué tiene que ver eso con la Tierra o con Por la, curvatura es que de la Tierra? Por eso yo les estoy pidiendo que ustedes eh, me digan su punto de vista. O sea, de esas correcciones geodésicas que hacen a las supuestamente las grandes distancias de los, da los datos que nosotros les damos a los geodésicos. ¿Ustedes sí, tienen o... algo para reclutarles a ellos? Sí, o sea, me, tú me estás diciendo que la curvatura de la Tierra prácticamente la lo hace a nivel de este desviación, o sea, hace esto prácticamente correcto, y no exacto, hace correcto. esto. Exacto, exacto. Exacto, exacto. entonces coinciden las fórmulas, o sea, las fórmulas... Entonces, ¿me estás realizar... diciendo que las carreteras prácticamente están este, curvadas? A ver, teóricamente, teóricamente, a ver, físicamente yo hago un plano, o sea, yo cojo los datos y el nivel... El no te pregunto directamente, te hago la pregunta sí, sí. directa, tú trabajas sí, sí. la carretera por bloques, esos bloques claro, el bloque lo considero se van más. poniendo más abajo... O sea, geodéficamente se supone no, que no no, no, no, no, no, no, eh, no, espérate. Yo lo Esos, hago, bloques, que yo lo hago esos bloques que tú vas colocando, esos bloques que tú vas colocando, ¿lo vas poniendo cada vez más abajo? Yo los considero planos. Pero hasta la perspectiva de una persona, vamos a ver si yo agarro, lástima que no tengo aquí como algo esférico, una pelota o algo así. Si ustedes tienen una pelota y ustedes... ...son del tamaño de un microscopio... ...que está en esa pelota... ...en la superficie, ustedes van a ver todo plano... ...porque su rango de visión... ...es totalmente mínimo... para usted. ...si ustedes son del tamaño de un microscopio... ...y se tienen que alejar para ver... ...imagínense todo lo que se tiene que alejar... Un, un, ...a un ser tan pequeño... ...para poder ver la... la ...forma real de la Tierra... Eh, ...entonces... ...si empiezan a hacer una carretera... ...sobre la superficie de, ese, de esa esfera... Eh, sí tiene una, curva, una curvatura, pero no va a ser perceptible hasta ante la vista de una persona, porque aunque sea curviada, donde va caminando la va a ver, la va a ver plana simplemente por su perspectiva. Las correcciones ya los consideran no, no, A mí me puedes decir que, que los cálculos y prácticamente la simulación es curvo, pero tú... Este, empíricamente colocan los pedazos de carretera o sea, no de manera o sea, curva yo se lo hago físicamente o sea, yo sí, te lo eso. considero físicamente o sea, para Entonces, mí eh, mis planteamientos y y, y, lo, y todos los análisis que yo hago todos los estudios todos mis instrumentos los calculo en un plano ok, te la dejo sencilla un puente de larga de larga densidad como los que se usan este, para conectar islas ya. Se, ¿Los ves que se curvan? Pero eso es reflexión. No, eh, si vos consideras un nivel. O sea, si vos coges. Eh, el nivel es el que te da únicamente eh, ponte una botella de agua. Eh, ese ese mensaje que pusieron aquí. No, si no es un claro. nivel, O sea, si vos coges. Eh... Tantos planetas redondos y precisamente la Tierra es plana. Gran argumento. Gran argumento. Vamos a ver si existen los telescopios si ahorita hay satélites a miles de kilómetros, años luz de la Tierra que envían imágenes de otros planetas. Conocemos eh, planetas, lunas, eh, estrellas que están alrededor de nuestra Tierra que nos mandan imágenes. Si todo lo que está a nuestro alrededor es esférico o semiesférico, nosotros, ¿por qué somos tan especiales y tenemos forma plana? O sea, es, es de simple lógica. Eh, probablemente las las el ambiente, el espacio, crea las, eh, las condiciones para que todos los seres, eh, cuerpos celestes, eh, planetas, eh, sean de esa forma. Les doy un ejemplo. Si ustedes sueltan aire en, en una piscina, en el mar, en profundidades, y lo liberan, Obviamente tiende a subir por la, la relación de, de que el aire es más liviano y, y va a buscar, obviamente, hacia arriba. Pero si ustedes ven, esas burbujas que se forman son de forma esférica porque la condición del agua crea que el aire se encapsule de manera esférica. Lo mismo sucede en el espacio, de que hay las condiciones correctas para que los cuerpos celestes sean de manera esférica. Entonces, ¿por qué el planeta Tierra tiene que ser diferente a todo lo que conocemos a nuestro alrededor. Si conocemos eh, nebulosas, si conocemos planetas, si conocemos lunas, si conocemos cosas que están a miles de kilómetros, años luz de nuestro planeta, gracias a telescopios que hemos mandado, que envían imágenes en alta resolución, y todos tienen forma esférica o semiesférica, ¿por qué la Tierra debería ser diferente. Esto es un gran argumento. El nivel es el que te da únicamente... Uh, ponte una botella de agua, la giras y te da un nivel. No es cierto, un supuesto nivel. Yo te estoy diciendo estructuras de concreto y, y reforzamiento de armado, prácticamente los tú curvas. Lo consideras horizontal, no lo consideres curvo. Tú lo consideras es así, horizontal. ¿no? Exacto, es así. Exacto. Tú no lo, lo calculas, tú lo calculas. Es... recto, tú eh... lo puedes calcular al plano, si tú verificas todos los diseños estructurales eh, puedes meterte, a veces no se necesita de ser ingeniero civil para darse cuenta eh, son fórmulas que se basan en sí. principios muy sencillos que sí, el sí, sí. tú me puedes hablar de las fórmulas y de hecho, de hecho tú me puedes decir que básico. se calcula de... tú me puedes de dar las pruebas irrefutables que es? yo no lo voy a creer Eso es, creer en la tierra plana es una cuestión de fe, es creer por creer y si hay cosas de que contradicen a lo que yo creo, simplemente no lo veo o no lo analizo. De manera es este... sí, sí, sí, tú, lo... tú me puedes hablar y te puedo sacar los cálculos también. Aquí mi pregunta es, tú vas poniendo... La gravedad, gente, más estudios, por favor, no sean estudiantes del CONALEP. ...los fragmentos de carretera, uno más abajo a ciertas distancias, para poder dar esta curvatura o este efecto... Es que no, es que no sea un efecto. Tú lo haces en un plano. O sea, Oye, la realidad. Te... Telmo, Verás, yo no creo en la tierra plana, pero yo te digo de mi experiencia, o sea, yo lo hago plano. Esta... Las carreteras una... yo las planteo planas. Elmo, una pregunta. Las carreteras que yo las hago, las hago planas. O sea, esa es la verdad. Yo no puedo... Verás, ¿cómo te refuto algo si yo lo hago plano? Sí, está muy bien. O sea... Te... Eh, discúlpame, pero, yo, pero, yo no, los respeto a ustedes muchísimo porque eso es lo mejor, eso es lo más sano. Si yo tengo mi teoría, ustedes o si tienen su teoría y eh, la convergencia de las teorías nos va a dar el resultado que tenemos que llegar a la verdad. Tenemos que llegar a un momento de la verdad. Oye, digo este, a un amigo que es me dijo telmo, lo siguiente: quiero pregunta, que me ayuden a computar, ayúdenme telmo, en algo. Telmo, me dice: ¿Sabes por qué? Porque yo le di telmo. ese planteamiento, y me dice ya. Telmo, dime, brother. Una dime. pregunta, una pregunta, Dale. Telmo. Una pregunta, este, en tu, en tu país está la red vial estatal. Por supuesto. Uh, ¿me, nos puedes informar a todo el público qué hicieron eh, principios de 2022, me parece, con esa red vial. ¿Qué le hicieron? ¿Qué tiene que ver? No entiendo tu pregunta. Me la estás dejando muy abierta. No sé qué no, hicieron. No ¿Qué le pasaba al 40% de la red vial estatal? ¿En qué estado estaba? A ver, bueno, bueno, eso este es ya casi político Sacaron veras. título en no, no, no, no, no. Ah, <ríe> verdad, ah, verdad Se dañó Porque ¿sabes qué es lo que pasó? Exactamente se dañó ¿Y por qué se dañó? Pues por los malos cálculos, carnal lo Porque lo están usando mal Si tuvieran buenos cálculos y ya sí. habría... Y el que está sacando gente es este señor El que pidió moderación se bajó. Ah, ya ven, y se bajó. No eh, lo saqué. Ahí está, ahí está demostradísimo, mi gente. No mames. Demostradísimo. Mame. Ver, demostradísimo. Eh, Estaban eh, en mala calidad por los malos cálculos. El geodésico lo que hace ya. es tener una obsolescencia programada en las carreteras. Eso es lo único que logra ese ¿Qué? cálculo. ¿Qué? Obsolescencia programada no la... el, el cálculo geodésico lo que hace es tomar en cuenta la curvatura de la Tierra para planificar un. Un, en este caso, una carretera. Eso es lo que hace. Y se ha utilizado durante muchísimos años. El hecho de que haya fallado alguna carretera en algún momento, o sea, falló una. ¿Qué ha pasado con todas las miles y cientos de carreteras que sí han funcionado? O sea, toman algo que falló para decirle que no funciona. Carreteras y desfalcar dinero de, de los contribuyentes. Para eso son esos cálculos, para la obsolescencia programada. Y a veces no, tampoco este no, es que no, este nadie lo sacó. Nadie lo sacó, yo no lo saqué. <risa> lo sacaron literalmente exacto, exacto. Ah, ahí se puede dar cuenta gente no nadie lo sacó nadie lo sacó se puede dar cuando cuenta... yo saco a alguien me acerco a la pantalla de hecho se ve que me acerco a la pantalla para poder manipular yo estuve atrás todo el momento sí sí, sí nadie yo tampoco y nadie cuando lo sacó. les dicen la verdad cuando les dicen la verdad qué nivel es de casa se van Genial. los cobardes, cobardes. Oye, No, pero los lo sabores. más chistoso es que dicen Lo sacaron, lo sacaron Pero yo no veo ninguno de los comentarios De, de esta persona que técnicamente Ha tenido una conversación muy agradable No veo eh, ningún tipo de reclamo De, de decir que, me, que lo sacamos ¿Será porque lo bloquearon Y no puede volver a entrar a la transmisión? ¿Será por eso? No sé, digo yo uh -huh. entonces Es si que quiere... yo me estoy enfocando más en los comentarios Perdón Hola, Eso bien, del geodésico estás? es pura obsolescencia programada, muy bien, muy bien, pura y dura. ¿Qué edad tienes, por favor? Um, 33 años. ¿Qué nos vienes a comentarle, querido amigo? Pues, no, me gustaría como que me comentaran realmente con, cuáles son sus argumentos para fundamentarse que la Tierra es plana. Ah, bueno, este, mi querido amigo, este, hay varios, de hecho, me puedo ir a, a nivel bíblico, si quieres. Ok, religión. Eh, no, ver, la William? religión única y verdadera, no, no. ¿En la, la religión Biblia? cristiana, no, no. la religión católica, la verdadera y única. Sí, ah, okay, a, ver, a ver, nada más para aclarar, la Biblia no es religión, la Biblia es la inspiración a través del Espíritu Santo como mediador para dar la interpretación a las escrituras no es religión, religión nacen a partir de diferentes exeges y hermenéutica nivel. de textos ok no, ¿y de qué biblia eh, estamos hablando entonces? Eh, de la biblia como tal, las Sagradas escrituras ¿conoces la Septuaginta? sí, pero pero ¿de qué tipo de biblia? ¿el Códice Vaticano? ¿el, el Códice Vaticano lo conoces? ¿Conoces eh, sí. Padre Rico, Padre Pobre? Ok, estamos hablando de la Iglesia Católica. Sí, sí lo conoces, el Código Vaticano, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Conoces eh, sí. el cuadrante del dinero? Ok. ¿Qué de la eh, Celestial? Sí. Sí. No, ¿qué más? ¿Y qué otros argumentos tienes? Ah, yo tengo eh. uno, por ejemplo, a ver. ¿Por qué un viaje de Madrid a Nueva York tiene prácticamente nada más una hora de diferencia de Nueva York a Madrid? Si en teoría, si cuando vas de tu lado en el sentido en el que gira la Tierra, deberías ir más lento. Y al revés, deberías llegar más rápido, porque Nueva York se te va acercando. ¿Por qué si esto sería en el modelo de la Tierra? ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él lo que dice es que si la Tierra va en un sentido... Y tú vas a favor de ese sentido Va más lento Pero que de vuelta Tú irías en contra O sea, el avión va aquí Y la tierra va al revés eh, Mi amigo, eso se explica Con la gravedad <risa> El avión, aunque esté volando eh, También está afectado Por la gravedad Aunque esté volando Entonces, eh, no sé sí, Esta gente Wow para wow. circular porque en la vida real eh, esto no pasa la diferencia es la biblia es misma. plana por eso la tierra es plana ok mejor, eh, William, mejor okay. William pregúntate si tú pregúntate haz introspección y pregúntate si tú tienes los argumentos para defender que la tierra es redonda pues yo creo que muchos y hey, explícanos uno nada más uno nada más a ver, mmm, gravedad. Gravedad, perfecto, mi querido amigo. Vamos a tocar el principal? punto de la gravedad. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de gravedad? ¿La newtoniana, la relativista o la de partículas? La gravedad que Estamos cuando hablando. usted nació la dejaron caer y por eso se golpeó la cabeza. Esa gravedad. No hay una sola gravedad que afecta que afecta a todo el universo, ¿no? Obviamente, obviamente, la gravedad que hay en la Tierra es diferente a la gravedad que puede haber, por ejemplo, en Júpiter, en Plutón, en la Luna. ¿Ya fuiste a Júpiter, ¿Ya fuiste a Júpiter William? Oh, William? ¿Ya fuiste a Júpiter? O sea, William, yo te voy... ¿Ya eh, te alejaste lo suficiente de la Tierra para darte cuenta de que era plana? O sea, si usted no cree que la gravedad en Júpiter es diferente, eh, porque no ha ido a Júpiter, ustedes ya fue, se alejaron lo suficiente de la Tierra para ver y tomar una foto que se vea que es plana. Entonces, o sea, sus argumentos se contradicen. Voy a poner un ejemplo. Si vamos a hablar de okay. energía, tenemos que referirnos a energía. Estamos a hablando de, de, de energía, física. Porque tenemos, tenemos, tenemos energía mecánica y bueno. energía cuántica. Estamos hablando de física. Preso, okay, por eso Dentro eh, de la por el... física está la tanto gravedad tanto la newtoniana, física. la gravedad relativista y la gravedad en partículas. ¿Cuál por está eso. Cada una de esas y cada una de esas gravedades fueron en tiempos diferentes, donde cada vez se fueron descubriendo cosas diferentes. Ustedes en alguna vez en la vida han tocado un telescopio. Ah sí, yo les gustaba. perfecto. Ya te hacer? quedaste sin argumentos con la gravedad sí, sí. y ahora me vas a cambiar, ah, vas a hacer no, no, que ro... no, no quiero que me se quede en la gravedad. Quiero que se quede en la gravedad, por favor. Quiero que se quede en la gravedad. Wow. gravedad el asunto de este ahora lo bajaron. Ah, pues. <ríe> a ver, ¿por qué habla? ¿Cuál es el argumento de la gravedad? ¿Qué autor de gravedad? ¿Qué teoría? No pues este la gravedad es una. Ah la madre, qué pedo con esta gente de verdad. Es como si yo dijera acá. que puedo calentar este, mi comida con energía nuclear. No, mames, o sea... Oh, más chicos, que este video vea, está a punto de terminar. Tacto... ¿Qué pedo con estos tipos? ¿De dónde salen estos tipos? en un argumento, por ¿Dónde favor. ¿Dónde salen la ustedes? Ah, perfecto. La, Eso la relativista chicos, vean, este o la de partículas. de terminar. Exacto. Sí. Voy a dejarlo hasta acá. Eh, pero, pero, o sea... Nivel, nivel. Eh, yo no sé cómo la... la, la la vida coincidió a que esta gente se reuniera, pero... De verdad. O sea... Me, me dejó en shock. <ríe> eh, o sea, la, las, las leyes científicas son eh, comprobables y replicables. Eso es lo que... Una de las características de del método científico, entonces... Eh, si algo es replicable, eh, entonces hagamos algún experimento que, bueno, no solo uno, hagamos varios, a como hay varios que se pueden hacer para comprobar de que la Tierra es redonda, hagamos varios de que la Tierra es plana, así de fácil. Pero esta gente, el nivel, el nivel. Chicos, eh, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao, lo juro, no voy a volver a, volver, no voy a, volver a, a TikTok. TikTok es el cans, donde salen cosas como esta. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima.